Ah, bien, ¿En este de capítulo de La Rosa de Guadalupe, ah, se supone que lucha contra el xenocismo, ¿cómo se pronuncia no xenófobo, xenófobo? Hablando de eso, ¿alguien me dice cómo se dice hombro en lenguaje inclusivo? ¿En el campo? Sí. Ahí se vive bien, sano, tienes una vida tranquila. ¿Cómo crees? A mí me gusta mucho vivir en la ciudad. Exacto. en eso